Nos encontramos en este cuarto encuentro de este Territorios Entramados, un espacio para pensar y hacer en las redes desde nuestras propias organizaciones y proyectos. Motivadas y a veces obligadas a adoptar nuevos lenguajes mediados por tecnologías para desarrollar nuestros objetivos, como organizaciones desplegamos estrategias de comunicación con nuestros públicos y audiencias. En estos ocho encuentros vamos a ir y venir entre la radio, la gráfica, lo audiovisual y las redes, con reflexiones y acciones. Apostamos a tomar las redes y convertirnos en espacios en construcción libre y colaborativa. Arriba de hoy, de abajo. <risa> En nuestro tercer encuentro nos metimos de lleno en el diseño y elaboración de piezas gráficas que utilizamos para nuestras publicaciones en redes y medios digitales. En los dos próximos encuentros vamos a tratar el tema que atraviesa todo nuestro taller y lo enrieda, las redes sociales. ¿Qué es una red social? ¿Qué características tienen? ¿Qué desafíos técnicos y políticos nos plantean? Estrategias y debates que nos atraviesan en nuestras organizaciones cotidianamente. Antes de zambullirnos de lleno en este primer encuentro, definamos juntos y juntas. ¿Qué es una red social para nosotros y nosotras? ¿Qué son las redes? ¿Qué usos hacemos de las redes en nuestra organización o proyecto? ¿Qué lugar ocupan en nuestro cotidiano? Nos tomamos 10 minutos para hacer un breve punteo de estas preguntas antes de avanzar. Además de todo lo apuntado, podemos decir que las redes sociales digitales son aplicaciones estructuradas para que personas se contacten a partir de intereses o valores en común, siempre vinculadas a la posibilidad del uso de Internet. En estas redes se crean relaciones entre individuos u organizaciones de forma rápida y sin límites físicos. Los objetivos generales de una red son crear y mantener una comunidad que tenga interés en nuestra propuesta, sea un producto, un servicio, una experiencia organizativa, a través de una comunicación constante y ordenada. Podemos incluir aquí las que buscan vincular a personas a partir de actividades cotidianas o la búsqueda de un objetivo común como comprar o vender productos. Es por eso que es importante aclarar que no todas las redes sociales son iguales ni sirven para lo mismo. Es por esto que es importante definir colectivamente a la hora de trabajar con redes sociales qué esperamos de esa participación. En líneas generales pueden aportarnos dar mayor visibilidad a nuestra agrupación, propuesta o causa, generar mayor alcance a lo que ofrecemos, Compartir contenido en tiempo real de manera eficiente y rápida, en muchos casos aportando miradas regionales de diversidad que grandes medios no ponen en circulación. Algunas consideraciones previas a la hora de participar como colectivo en redes sociales. La decisión de participar y de qué manera involucra muchos niveles, desde técnicos operativos de la organización hasta políticos y de contexto. Veamos algunas de estas consideraciones para pensar juntos y juntas. No por mucho publicar amanece más temprano, pero el que publica a Dios lo ayuda. Subir todo lo que sucede o emerge en el cotidiano no nos asegura un buen resultado. Es conveniente pensar bien cada publicación, aunque el contenido se reduzca. Por otra parte, una red a la que no le subimos contenido permanece en el olvido de los algoritmos y no logra crear comunidad. En estos casos podemos tener contenido prearmado que hable de la organización en general, aunque no sea información del día. El equilibrio es un trabajo que lleva tiempo y personas responsables en esta tarea. Cada red y cada parte de la red tiene una lógica de comunicación propia. Si bien el mensaje general de nuestro proyecto es uno solo, como lo trabajamos en el primer encuentro, cada red está pensada de una manera específica, ya sea priorizando el texto o la imagen o el video. Es por eso que debemos realizar adecuaciones al mismo contenido para publicar en cada una de las redes. Algunas son técnicas y otras del formato mismo de la redacción. ¿Tenemos que participar creando cuentas en todas las redes? Un criterio importante a la hora de pensar cuántas redes tendremos es evaluar la posibilidad concreta de mantenerlas activas. Algunos espacios crean cuentas en todo lo que hay para reservar el nombre y luego ir incorporando su uso paulatinamente. Otros prefieren crear solo lo que van a usar. En el primer caso, si creamos la cuenta que aún no la usaremos, recomendamos mantenerla oculta. ¿Qué implica, en relación al posicionamiento, usar una determinada red? Hay una serie de consideraciones que son de índole política. ¿Qué tipo de contenidos se priorizan en una red? qué contenidos son bloqueados o cómo son las políticas en relación a la privacidad de datos o tipos de licencia. Son discusiones profundas que no siempre tenemos tiempo o elementos suficientes para analizarlas, pero que es bueno ir progresivamente acordando definiciones generales en relación a la vinculación de objetivos de nuestra organización en relación a cada red. Son muchas y variadas las opciones que disponemos en relación a redes sociales y, como comentamos, muchos los usos y sentidos. En este punto, podemos decir que cada red tiene dos o más usos posibles. Por un lado, aquellos usos para los que fue diseñada. Por otro lado, aquellos usos que se fueron construyendo socialmente. En este encuentro abordaremos algunas de ellas más orientadas a la construcción de comunidad aquellas que generalmente se nombran como redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter. En el próximo encuentro nos dedicaremos a sistemas de mensajería que se vienen utilizando para la difusión y a algunas consideraciones sobre otras aplicaciones de red. Facebook ya fue la pionera en las redes. En su propia presentación, Facebook enuncia que te ayuda a comunicarte y compartir con las personas que forman parte de tu vida. Cuando comenzó a ser pública en febrero de 2004, en 2008 para su versión en español, ofrecía un contacto directo entre estudiantes de nivel universitario reemplazando la versión de papel de los anuarios de fin de año que mostraban fotografías, intereses y algunas cuestiones de perfil personal de los y las estudiantes. Con el avance del desarrollo tanto tecnológico como empresarial la red dejó de ser exclusivamente como un intercambio de vínculos cercanos o para encontrar perdidos compañeros de primaria para convertirse en un espacio de vinculación más institucional y de negocios concretamente en la red facebook la propuesta es interactuar a partir de textos imágenes y videos, donde hay una gran preeminencia de textos y sigue siendo su característica diferencial por sobre instagram o twitter en Inpaneles Anexos aparecen aplicaciones incrustadas de otros intercambios como Facebook Negocio o incluso Facebook Date. Mientras realizamos este taller, en la Argentina y en ciertos lugares de Argentina, se escucha muy seguido que muchas personas dejaron de usarlo. Si bien es cierto que percibimos una migración hacia plataformas tales como Instagram y TikTok, vamos a tomar un ejemplo para graficar que la situación depende de las intenciones que tenemos. En este caso, para ejemplificar nos servimos de datos analíticos de una página de noticias. Tomando una pequeña muestra de 3.000 visitas que llegaron desde la web, redes o dominio propio a un sitio de noticias, 2.760 llegaron desde las publicaciones en Facebook, mientras que 240 provinieron desde otras seis fuentes de tráfico, entre las que se encuentran Twitter, Instagram y otros dominios. Solo 25 fueron a partir de clics de historias en Instagram. Instagram, un lugar para verse. Esta red de los mismos propietarios de Facebook fue diseñada para darle prioridad a las fotografías y videos incluyendo como parte de la aplicación opciones de edición y filtros. A diferencia de Facebook, el concepto ya no está puesto en lo vincular de ser amigos sino en seguidores, un gran cambio conceptual que refleja un profundo cambio de época. Como estructura posee un muro de publicaciones similar al de Facebook con prioridad en la imagen y el sonido. Además de esto, aparecen los reels y las historias, publicaciones temporales con una duración máxima de 24 horas acentuando la idea de fugacidad del contenido. Como complemento hay muchos modos de interacción con otros usuarios y mensajes privados del mismo modo que Facebook. Aparecen también las transmisiones en vivo que es uno de los sectores más utilizados de la aplicación. Si bien esta red se consideró en un primer lugar para un público etario más joven y centrado en la imagen, su plataforma se amplía cada vez más incluyendo personas de todas las edades, emprendimientos, e instituciones y últimamente incentivando más a la utilización de videos Twitter, el nuevo mercado de las discusiones afiladas Twitter es una red social de microblogging que sirve para publicar mensajes en tiempo real con un máximo de 280 caracteres, generalmente enfocados sobre acontecimientos de la actualidad. Como usuarios y usuarias pueden acceder personas sin tener una cuenta, aunque no pueden interactuar con las publicaciones hasta que se encuentren logueados y logueadas. En las organizaciones sociales de la Argentina en general no es muy usada ni muy consultada, excepto para ciertos rubros tales como el periodístico y para instancias de discusión y debate sobre tecnologías. Esto se debe también a una base de usuarios que no suele tener tanto reflejo en las organizaciones de base y trabajos comunitarios, sino que están más bien enfocadas a dimensiones políticas de nivel nacional o provincial. En este sentido, suelen realizarse mediante esta red muchos debates y batallas políticas con algunas injerencias en la vida política común. Este taller está pensado para que podamos avanzar conjuntamente en la ejercitación de todo lo trabajado. Para este encuentro, proponemos sistematizar aquellas definiciones colectivas en relación al uso de las redes sociales y dejarlas visibles para el trabajo cotidiano. Vamos a analizar junto al colectivo nuestro uso y potencialidades de las redes sociales trabajadas. En un espacio común, visible para todos, hagamos un listado de los espacios virtuales de redes en los que nuestra organización forma parte y en cuales no tenemos participación. Sobre los espacios que ya disponemos de cuenta, busquemos analizar conjuntamente ¿Qué usos hacemos actualmente de cada red? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué repercusiones hemos notado? ¿Han generado discusiones políticas y éticas en relación al uso? ¿Ha generado conflictos organizativos y de distribución de las tareas? ¿Cómo se resolvieron? Tomemos una publicación de las realizadas que nos llame la atención por algún motivo, repercusión, participación del público, etc. Analicemos conjuntamente la publicación. ¿Qué rescatamos? ¿Qué modificaríamos? En relación a las redes en las que no tenemos participación, ¿acordamos colectivamente no participar en ellas? Si no es así, ¿participaríamos? ¿Qué consideraciones y acuerdos son necesarios previamente? Convertir los acuerdos en un texto que pueda quedar visible en los espacios comunes. Continuaremos enriqueciendo este texto en el encuentro siguiente.